Bienvenidos a este unboxing del pasado en el cual vamos a estar abriendo cuatro cajas de Burst of Destiny y vamos a estar buscando varias cartas que estamos saliendo a continuación Unbox. Y pues listo, vamos a empezar con la primera caja y nos vamos a ir súper rápido Vamos a hacer este video para que no se extienda mucho, lo vamos a hacer súper rápido Aquí está, primera ultra, bitroper, like. magicky, trans muy bien, en Small World, perfecto. Esta no la teníamos, no nos había salido, pero es una muy buena carta. Ultimate Flagship, Usartron. tron. and Scary sea. perfecto este es el de la portada Burelco Dragon este tampoco nos había salido muy bien muy muy llamativo el arte Sunbine Soul de Dreaming Town, reptilian melusine, heavy interlock. Ad libitum of Despia, muy bien Floundries and the Unexplored Wings Sword Soul, Auspice, Chunjun. and Alien Routine Ramifications. Y muy bien. Otra Ultra. Más de Blazing Dragon. Una secreta. Por salir. Stenius Gears of. Sword Salt Sacred Summit. Ok, muy bien El Grand Master Vayan a poner hierro. Aquí, transformine. Ahí, ok, muy bien Blonderis de Magnificent Map Anterior, digamos que nos fue bien. Rutilin Ramifications. Y aquí está un B Trooper. Voy a poner Robina. Es que tremora. Órale, oh, really? esta no la había visto. Vi interlock. Bituper descent. Been snowing, sewing. I don't see. Sacred summit. Flounder is an evil. Branded in high spirits. High spirits. Flounder is Robina. Destiny Hero Denier Grande in Red Muy bien Double Disruptor Dragon Borrelot Riot Dragon Este tampoco nos había salido Y aquí de aquí parto wow perfecto la primero muy bien los pistones donde están de estar y sí Wow, esta es la fusión de los Beat Trooper. El Hércules Absoluto. Es un arte muy, muy... Ok, Winterlock. okay otro dragón mascarado. Flounderys and the Dreaming Town It's Jade Craddle Y Flounderys and Empen Muy bien Ultimate Flagship Usartron Soul of Taya Otro mapa de los flonderís muy bien. Flander in height spirits. Reptiliano melucina. Bayonet Uniciero. Miguel transform mini, branded in high spirits, Londres Robina. Oh perfecto, sor Sol del Estratega, muy bien. Secret Summit. Snowing. Small World, muy bien. Emergence, perfecto, muy bien. Black Sheep Usartron Supernatural Danger Zone Rubina Ahí vamos Romificacia From There is an eel. Okay, must create. Chun Yun. And explode it. of Despia. Okay. Rocket Caliber, Brilliant Heavy Interlock, Transfulmine. Okay, Flandres and Snow. Oh, no puede ser. Wow. Wow. <laughs> Jamás lo iba a imaginar.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 Qué sorpresa tan agradable. ¿Y qué tal, eh? Bueno, muy bien. Magnificent map. Okay. Lord of the Prison, también muy buena. Branded in high spirits. Ok, muy bien, otra emergencia, Sword Soul. y Denier, listo en la primera caja nos salió lo que es el primer, el mapa de los flonderies eh, después nos salió Bitrooper Light Flapper eh, lo que es el Borealcoat Dragon el mascarado Small World y al último nos salió. Eh, tenemos Seashow. En la segunda caja nos salió este eh, Neptuno, B neptun Neptune, B Trooper Descent, B Trooper Descent, Borrelo Rayo Dragon, el Ultra B Absolute Hércules, Ice Jade Tremora y el Buen Molle. Ahora en la tercera carta nos salió igual el dragón mascarado, el mapa de los Flounderese. Sword Soul, el estratega, una emergencia de Sword Sol, Flounderis Empen. pen y Small World. Y en la última caja nos salió otro de estos dragones, Rocket Caliber. El mapa nuevamente de los Flounderese, otra emergencia, Flounderese Snow. Y pues obviamente nuestro Stratos en Starlight Rare. Y bueno pues ya pasando al resumen les voy a mostrar el top 5 según precio. Eh, también el precio aproximado de todo lo que nos salió foil. En comparación con el costo de las cajas. Y pues la favorita que sin duda es pues Stratos en Starlight. Una carta de mis favoritas cuando jugaba hace mucho tiempo y pues bueno, si te gustó el video, déjame un comentario, déjame un like, compártelo a quien le pueda gustar y pues nos vemos en el próximo Yu-Gi-Box.